y él... ¡Ay, no! ¡No me secuestren! ¡Soy muy elegante! Seguro que podemos, porque cuando Harry hacía los planes... ¿A dónde me llevaban todos los planes de Harry, eh? ¡A la cárcel! Mm. Pero esta vez no, porque esta vez el jefe soy yo. Mm. ¿Quién es el jefe? Tú eres el jefe. ¡Ay, me encanta que seas mi esposa! ¿eh? Esa es mi nena. ¡Oye! Uh, creo que tienen visitas. Aquí querías venir. Sí, exactamente. Gracias, amigo. Guarde el cambio. Pero... si todo es cambio.